Hemos mantenido una serie de reuniones durante toda la semana y de semana anterior eh, lo habíamos anunciado de reunirnos con todos los intendentes, presidentes comunales. Como todos ustedes saben, una proporción de, de la deuda acordada corresponde a los municipios porque son recursos coparticipables. El 13,40 y algo por ciento eh, es el que se va... A, a distribuir y la idea es comunicarles a ellos cuál va a ser eh, la forma que tienen a disposición esto y acordar con ellos cuál va a ser la mejor eh, mecánica, sin duda que de acuerdo al, al tamaño del municipio, a las posibilidades o a las disponibilidades, puede haber eh, distintos eh, deseos de, de, de su utilización, de su resguardo, es toda la información que le vamos a estar brindando de esta importante eh, noticia para la provincia de Santa Fe. Todos y participen plenamente de la reunión, nos ayudan a, a comunicar toda esta información a, las, a todas las entidades, a toda la población, como lo estamos haciendo. Eh, estamos, eh, después del acuerdo de cumplimiento de sentencia, se presentó ante la Corte Suprema de Justicia. Eh, una vez homologado por la Corte Suprema de Justicia el acuerdo de sentencia. Eh, la Nación tiene 30 días para proceder a la entrega eh, de los títulos a la provincia. Así que estamos en ese, en ese tiempo esperando el tratamiento que la Corte le tiene que dar al cumplimiento de sentencia y a partir de ahí eh, esperemos eh, comenzar ya con la, con la Nación en el plazo que está establecido. A, rece a recepcionar lo los títulos correspondientes. El acuerdo es con la Nación, se, se firmó con la presencia del Presidente de la Nación pero además no es algo que quedó en el escritorio de Guzmán, es algo que el mismo día que estuvo firmado que con nuestra gente de Fiscalía y los responsables jurídicos del Ministerio de, de Economía se hizo la presentación ante la Corte Suprema dando cumplimiento las partes a lo que entienden es la el pleno acatamiento al fallo es la Corte ahora la que va a a verificar el, el cumplimiento, la congruencia de ese fallo, la legalidad eh, de, del acuerdo logrado y a partir de ahí eh, está, está homologado y obviamente los eh, intervinientes de parte del Estado cambian los actores, pero no la responsabilidad ni la continuidad eh, jurídica del Estado.